Amigos estilócratas, ustedes saben que hay muchos estilos y tipos diferentes de sombreros de vaquero usados en la cultura occidental hoy por hoy. Los sombreros de vaquero generalmente se definen por dos características, primero el estilo de la corona y segundo la forma del ala. Tómense un momento para aprender todos los diferentes estilos de sombrero vaquero que a continuación les diremos para que puedan encontrar uno que se adapte a sus gustos y a su estilo de vida. El ganadero Este es el tipo más popular de sombrero de vaquero y se usa con mayor frecuencia en los westerns y en la cultura occidental. Tiene tres pliegues de corona, dos en cada lado y uno directamente en el centro del sombrero. El rancho El sombrero vaquero estilo rancho es muy parecido al ganadero, con dos abolladuras laterales y una abolladura central, sin embargo la parte delantera se inclina hacia abajo en un ligero ángulo. Piloto de toros Un sombrero vaquero Bull Rider tiene una ala triangular con una abolladura central cuadrada con esquinas redondeadas. Es popular entre los jinetes de rodeo en el oeste. El top cuadrado, similar a la parte superior del ladrillo, esta corona de sombrero de vaquero tiene una abolladura central cuadrada y dos pequeñas abolladuras laterales. El de corona abierta Popularizado por Stetson en sus primeros días, el sombrero de vaquero con corona abierta presenta una corona más amplia que es típicamente redondeada y libre de hoyuelos. El Amish, utilizado por hombres Amish, este es un accesorio cultural. El sombrero es negro, tiene una corona plana y recta y una ala redonda. El Top Ridge, corona alta con dos abolladuras laterales que son poco profundas y con un ángulo más pronunciado que el cortador. El borde también se curva hacia arriba en los lados. El Dakota. Ese sombrero tiene un aspecto cuadrado. La corona tiene una abolladura poco profunda en el centro y dos abolladuras laterales poco profundas en cada lado. El Montana. Es un sombrero tradicional de la policía canadiense. El Munti tiene un ala redonda con una corona redonda que llega a un pico con abolladuras de cada lado. Y luego tenemos el Diamante. Un sombrero de vaquero plano con una abolladura central triangular, dos abolladuras laterales y una abolladura en la parte trasera del sombrero. Y por último, el Salem. El Salem tiene un pliegue central simple y poco profundo de delante a atrás y dos abolladuras laterales largas y poco profundas que forman dos picos pequeños en cada lado. Amigos estilócratas, por favor, no dejen de suscribirse al canal y denle click a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Hoy les vamos a enseñar a hacer unos poquitos de carne con verdura en salsa de soya. Van a necesitar zanahorias, calabazas cortadas en julianas, también soya y salsa de soya para remojarlas. Agrega aceite de sésamo. Mezcla Salpimenta la carne de res y agrega las verduras en medio Enrolla y fríe con salsa de soya Córtalos y monta en el plato Y disfruta amigo estilócrata. buen provecho